Vamos a hablar de este anuncio que ha realizado los, uh, la policía sobre la presencia. Policía y Ministerio Público tras las investigaciones sobre eh, la megafábrica de contrabando y de medicamentos adulterados no descartan la presencia, además, de otras megafábricas en el resto del país. Se ha dado con eh, los principales involucrados, las investigaciones continúan y al respecto se ha emitido un informe, por ello es que se va a realizar un trabajo coordinado para detectar la presencia de mega fábricas de medicamentos de fármacos adulterados en el país. Veamos el informe. A base de inteligencia se tiene la los elementos para poder manifestar que lastimosamente hay ese tipo de fábricas a nivel nacional. Con estas declaraciones la Fiscalía no descarta la existencia de más megafábricas a nivel nacional. Recordemos que días atrás la policía junto al Ministerio Público hallaron una de estas megafábricas en la ciudad del Alto. Nuevamente, les reitero, esta es una organización con un alcance pues, muy significativo en lo que es dinero. No, estamos, no se descarta hasta este momento y la intención es dar con estos puntos, estas gráficas que estamos seguros que las mismas tenemos diferencias que existen en La Paz. Y ...en otros departamentos, en los cuales pues es, a partir de esta intervención de, de, intervención de estos, de estos megalaboratorios... Mega ...vamos a poder pues dar un golpe duro y poder en sí, ya de una manera de fondo, poder a, desvirtuar esta banda criminal. Después de desarticulada esta red de medicamentos en desaguadero, la policía continúa con los trabajos investigativos... ...a la fecha existen 16 personas investigadas y encarceladas. Esta jornada la policía emitió una orden de aprehensión a nivel nacional... ...para otro de los presuntos cabecillas de esta sed. Es una persona eh, familiar de una de las personas que guarda, guarda detención preventiva... Eh, ...es necesaria pues su, su comparecencia ante el Ministerio Público. En sí, estamos viendo durante todos estos operativos, con, son diferentes eslabones... ...mal podríamos especular que es la, ¿no? cabecillas específicos. Esta es una organización bastante grande. Esta persona buscada en todo el país sería el dueño del vehículo secuestrado que distribuía estos medicamentos falsificados.